Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión Tic Academy. En este vídeo os explico qué es Microsoft Teams, la solución de Microsoft para el trabajo en equipo. Esta herramienta integra todas las funcionalidades de Microsoft 365 sin tener que salir de su interfaz. Es eh, una aplicación muy interesante, multiplataforma, que vamos a conocer en este vídeo. Empezamos. Para acceder a Teams vamos a entrar a través de Outlook.com eh, como para cualquier herramienta de Microsoft 365, vamos a clicar en iniciar sesión y aquí pondremos nuestra cuenta de correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez entremos estaremos en la página principal donde tenemos acceso directo a todas las herramientas de 365. Eh, también podríamos acceder, si ya tenemos el correo abierto o cualquier cosa, en los nueve puntitos y aquí tendríamos Teams. Bien, vamos a abrir Teams. Esta es la interfaz inicial. Como veis, eh, en la zona izquierda tenéis un menú con los accesos directos a los diferentes elementos del programa y aquí van a ir apareciendo los contenidos. Lo fundamental de Teams es que tengáis creado un equipo de trabajo. Teams va vinculado a la cuenta de, de la empresa, o sea, al dominio de la empresa. Por tanto, todos, aquellas, eh, cor todos aquellos correos electrónicos creados para dicha empresa u organización eh, van a poder estar vinculados aquí. Bien, vamos lo primero a crear un equipo para poder empezar a sacar partido al trabajo colaborativo online con Teams. ¿Unirse a un equipo o crear uno? Bien, una vez que hacemos esto, eh, vamos a poder eh, crear un nuevo equipo, le damos aquí a crear un nuevo equipo y vamos a poder seleccionar tipología en base a lo que tengáis contratado o si es una cuenta educativa o de empresa o de ONG, etc. Vamos a poner una, un ejemplo con comunidad de aprendizaje para que todo el mundo esté al mismo nivel. Vamos a poder crear nuestro equipo en este momento, vamos a poder ponerle un nombre, yo le voy a llamar Prueba Teams, bien, podemos poner una descripción para que la gente lo entienda porque tenéis dos opciones, bien, crear un Teams privado donde solo los propietarios del equipo pueden agregar miembros o uno público esto lo que va a hacer es que el Teams va a ser abierto para toda la organización y quien lo desee se va a poder unir a este equipo bien, lo vamos a dejar privado, le vamos a dar a siguiente bien, ahora aquí en este punto vamos a poder añadir eh, nuevas personas, nuevos integrantes del grupo solo tenemos que poner eh, su correo y nos aparecerá para añadirlo le voy a añadir a una persona para probar. Bien, le voy a agregar, ya está agregado. Voy a poner que es un miembro. Estar, no puede ser eh, propietario y tendría todos los eh, pues, pues toda la capacidad de, de administración que hayamos configurado o miembro. De momento lo vamos a dejar en miembro y cerramos. Bien, ya tenemos nuestro grupo creado, nuestro Teams creado. Este es el primer paso. Luego ¿Cómo se organiza? Básicamente Teams es eh, un, un, un sistema de organización de las comunicaciones eh, para equipos de trabajo. Por tanto, todo se organiza en torno a conversaciones y estas conversaciones se estructuran a través de lo que denominamos canales. Por defecto, cualquier eh, grupo de Teams, cualquier equipo de Teams crea un canal que se llama general. En este canal todo el mundo puede... Eh, escribir bien entonces según está escribiendo vamos a saludar bien avisamos a la persona que hemos añadido para que esté orientada de, de qué va esto y bien tenemos este general que nos permite un canal nos permite tener una conversación eh, tipo mensajería instantánea donde todo el mundo puede ir eh, incorporando contenido eh, y en esta conversación en la que vamos a poder escribir vamos a poder personalizar eh, eh, la tipología de texto tenemos todo un procesador de textos o sea no va a ser un sencillo whatsapp sino que vamos a poder crear contenidos bien elaborados eh, vamos a poder adjuntar archivos Bien, vamos a poder crear, eh, poner emojis, vamos a poder, tiene un buscador de GIFs también, tiene también un creador de memes, eh, algo curioso, esto desde administración se puede controlar, eh, luego también tiene la posibilidad directamente de crear una videollamada y esto es muy importante. De esta forma vamos a tener integrado Skype en nuestro Teams. No tenemos que salir externamente y crear una nueva conversación. Con el grupo ya creado podemos reunirse en vídeo en el momento clicando con la persona con la que estemos hablando o con el grupo completo. A un solo clic. Esto es una de las grandes, eh, de las grandes funcionalidades de productividad. Por otro lado podemos usar eh, la herramienta de, de Stream y podemos también Aquí pues tener otra serie de, de funcionalidades añadidas o eh, añadirlas en ese momento, incluso YouTube, etcétera. ¿ve? Ok, este es el, el sistema de conversación que tenemos. Para crear un nuevo canal, simplemente vamos a ir aquí a, al canal, eh, podemos administrar directamente el equipo o agregar un canal. Le damos a agregar canal. Eh, ponemos una prueba de canal, le podemos poner una descripción para que la gente se oriente y en el nivel de privacidad si sí es importante que definamos si lo queremos estándar, accesible para todos los miembros del equipo o va a ser privado, accesible solo para un grupo específico. Podemos tener un equipo de trabajo pero para una temática específica vamos a crear un canal, por ejemplo para elaborar un documento vamos a trabajar solo con dos miembros del equipo, pues en este caso lo haríamos como privado. Bien, entonces eh, aquí nos va a pedir a quién vamos a añadir. En este caso vamos a añadir a la misma persona, la agregamos y listo. Bien, ahora tenemos aquí un nuevo canal, en este caso privado, donde podemos iniciar una nueva conversación con nuevos contenidos. ¿Qué más vamos a poder hacer en, en Teams? Tenemos aparte de los canales con las conversaciones tenemos la opción de añadir archivos teams está vinculado con todas las herramientas eh, en la nube de 365 con OneNote, con SharePoint y por supuesto con todo el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint etc esto lo que nos permite es añadir aquí los archivos y poder hacer una, una construcción, una co-creación eh, de los mismos, poder ir creándolos de forma colaborativa y el chat que va a estar vinculado a este archivo va a guardar ese histórico. Es decir, si se incorpora un nuevo miembro a Teams, al canal de Teams, va a poder tener todo el histórico de chat relacionado con ese objeto. Por tanto, nadie se pierde las conversaciones. Cuando hacemos, eh, cuando creamos una conversación, eh, cuando creamos una conversación con archivos a través de correo electrónico, las conversaciones se pierden, el documento se sobrescribe, eh, se incorpora una nueva persona y no tiene el histórico de lo que se ha hablado, se le manda una copia del correo con todas las conversaciones arrastradas... Es muy poco eficiente con esto. Cada objeto va a tener asociada su conversación. Bien, ¿qué más eh, podemos hacer? En cada una de estas conversaciones podemos clicar aquí en, en, el, en el más y podemos agregar una pestaña con cualquiera de las herramientas disponibles para Teams. Si añadimos por ejemplo OneNote vamos a poder añadir un bloc de notas específico para, esta, uh, para este canal en teams lo cual es muy potente porque nos va a permitir tener todos los archivos de notas relacionadas Si por ejemplo es un equipo de trabajo y se están levantando actas se vincula con un canal de con una con un bloque de notas de OneNote que a su vez se puede subdividir en apartados por tanto vamos a tener todo siempre muy bien organizado y estructurado también bueno pues eso powerpoint, word y se vincula automáticamente si así lo deseamos con una carpeta de nuestro sharepoint, de nuestro eh, servidor virtual eh, donde toda la compañía va a tener acceso a las carpetas que se hayan definido por eh, usuario además eh, a través de Teams vamos a tener acceso a toda una serie de, de aplicaciones que veis ahora mismo en pantalla para crear calendarios, para crear eh, cuestionarios, para hacer formularios, eh, para toda una serie de funcionalidades, eh, crear un CRM, o sea, de todo. Aquí tenemos de todo. Incluso pues, herramientas vinculadas a redes sociales como Wakelet. O, bueno, tenemos aquí un montón de funcionalidades que podremos añadir a nuestros canales. Bien, también decir que cómo organizar nuestra conversación cuando estamos escribiendo. Aquí ya nos lo identifica, eh, lo que tiene que ver con las notificaciones, si la gente no activa las notificaciones de los canales no le llegaría, pero nosotros si marcamos arroba y el nombre de la persona, eh, en este caso nos sugiere esta, bueno, bien, pues eh, de esta forma lo que le va a hacer es llegar la notificación a esa persona, pero además, bien notificaciones de escritorio, bien eh, a través de correo electrónico. Eh, según lo tengan configurado la, el, el usuario en este caso. Si lo que queremos es que le llegue una notificación a todos los miembros del grupo, vamos a nombrar el nombre del grupo, en este caso, que sería arroba prueba Teams. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más eh, importante tener presente? Que podemos vincular eh, nuestro calendario compartido de Microsoft 365. Eh, y añadirle todas estas funcionalidades, eh, las tareas, eh, la, la funcionalidad de Planner también, o sea, todas las herramientas de 365 van a estar concentradas y vinculadas a los grupos, lo que hace que desde un mismo punto tengamos todo concentrado, eh, de una forma muy eficiente y todo a mano. Esto nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y no perder información de los chats, etcétera. Vamos a reducir notablemente el uso del correo electrónico y por último decir que es una herramienta multiplataforma, es decir, podemos usarla de forma eh, virtual a través del navegador sin descargar y luego la podemos descargar tanto para Windows como para Apple como para Android. Eh, tenemos versión de escritorio para el PC y para todos los dispositivos eh, móviles. Lo que la hace muy polivalente y que nos eh, sirva para tener siempre acceso a nuestros grupos en cualquier momento. Si te ha gustado este vídeo, like, suscríbete al canal, pincha en la campanita para recibir las notificaciones y así estarás pendiente de los próximos vídeos. No te olvides de dejarme en los comentarios qué contenidos quieres que cree para el canal. Nos vemos en próximos vídeos.